Logrosan al día radio. Esto es un, joven, es un grupo de jóvenes del año pasado o del anterior. Porque si te fijas, todas son iguales. No hay, no hay jóvenes que son más marroncitos por la cara, tienen la cara y el, y el cuello marroncito. Son todos grupos de jóvenes. Como tardan las grullas cuatro años en encontrar pareja y criar por primera vez, eh, se, se tiran muchos años buscando pareja ¿no? y entonces hay tipo, este tipo de grupos donde todos son iguales son todos hembras y machos que están buscando buscando pareja luego sin embargo ahí al fondo ahí a la derecha y aquí a la izquierda hay un grupo donde hay unos cuantos que son marrones tienen la cabeza marrón y esas son las crías en grupos grandes y, en, y, y luego también es normal verlos en grupos de 3 y de 4 ¿por qué? porque es la pareja y la cría o las dos crías, ¿no? Entonces, siempre hay dos que son marroncitas, son un poco más pequeñas, de hecho, hacen otro ruido. Este sería el, el sonido de alarma de un adulto y, sin embargo, el sonido de alarma de un, de un joven sería como un pollo, el sonido de un pollo de, de corral, ¿no? Que es prácticamente todo eh, son... Reportamos la, la información y nos dicen, pues mira, esta fue anillada tal año... Y hay cosas curiosas, ¿no? Aquí se encuentran, hay grullas pues de Suecia, Alemania, Estonia, Finlandia, Rusia, de todos los, los sitios donde nos podemos imaginar, donde crían las grullas y se les anilla y, y luego pues también ha, ha habido grullas de hasta 20 años, o sea, ya se sabe que las grullas en, en, el, en, la, en el día a día, o sea, las grullas en, en campo pueden vivir hasta 20 años, las grullas en zoo, se, ya, se ha estudiado que pueden vivir más de 50 años, que hay grullas pero siempre es verdad que, que los dos eh, viven un poco más porque claro, no tienen no tienen los, los riesgos que, que, que es el vivir fuera el hacer 7-8 mil kilómetros todos los años en migración eh, es un esfuerzo muy grande ¿no? por lo cual estas aves están eh, continuamente en peligro sí. porque lo, las migraciones son eh, simplemente el primer año nacen en abril mayo y en agosto se pegan 3.000, 4.000 kilómetros de, de vuelo, o sea, hay que pensar que, que, que, que es una selección bastante interesante, o sea, las grullas que pasan el primer año, muchas de ellas pasan la, a la vida normal, ¿no? Porque ya se han esforzado muchísimo en el primer año, ¿no? Y, y bueno, el, el, el tema de la, del anillamiento, por ejemplo, de, de, de, con Groove Tour, Hacemos, hacemos anillamiento, apadrinamos grullas eh, alemanas y suecas. Ofrecemos ¿Dónde? la posibilidad. ¿En? Eh, con Tour, con la empresa. Me pone la piel de gallina siempre que la veo. Y llevo viéndola toda mi vida. Como es la causante de que me dedique también al turismo ornitológico. Las grullas. Es muy... Además que aquí las veis en un grupito. Que hemos visto ahora mismo habremos visto 20, 25. Ahí en el Cubilar podría haber 50, 60. Estamos hablando que el año pasado, en enero, en el término del Logrosán, eh, censamos más de 10.000 grullas. Y no so, y, y en el entorno, o sea, Logrosán, Pela, eh, Madrigalejo, Palazuelo, todo, Valdivia, toda esta zona, eh, nos, nos hemos, hemos llegado casi a las 10.000. Estamos hablando vida. de un tercio de la población europea de las grullas, prácticamente. Oh. Es un montón. Y, claro, es digno de escuchar a veces cuando sea, te vienes aquí al cuidar o a cualquier otro dormidero que te pasan 2000, mil, grullas pues el jaleo que montan es impresionante eso sí, también hay que decirlo que las grullas hacen un daño importante a los agricultores la grulla es una ave protegida, no se puede cazar pero además era, como estaba en, en, era sensible al hábitat eh, digamos que, que los daños que hacían las grullas se pagaban con dinero europeo ¿no? a los agricultores... ...se hacía una muestra de, del daño que habían hecho... ...se calculaba un precio... ...y se les daba a los agricultores como una especie de subvención por daño... ...hasta hace unos 5 o 6 años se hacía... ...se dejó de hacer cuando dejó, vino la crisis... ...y bueno, en la gestión un poco del dinero público... ...pues digamos que, que no entró la grulla en, ese, en esa gestión... ...con lo cual, pero las grullas siguen afectando negativamente a los agricultores... A los, a los que tienen arrozal y a los que tienen maizales no les afecta para nada, porque ellos recogen su cosecha y luego dejan el, dejan el rastrojo, digamos, ahí abandonado hasta que venga la próxima temporada en marzo-abril, que es cuando se van las grullas encima. Pero a la gente que tiene dehesas o que tiene. Eh, eh, o que tiene siembras de secano, de cereales, las tradicionales, les afecta en grande, o sea, es una cosa importante. Y, y eso hay que tratarlo. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, eh, a, a ver si este año somos capaces de acabar con el proyecto para presentar un proyecto de ayuda desde el sector turístico y del sector digamos, público y privado de la conservación del, de la naturaleza, el, el hacer que, que tengan un beneficio. ¿no? O sea, intentar redireccionar... Algo, algo de esfuerzo que tengan los turistas y de las empresas de turismo y de, y de las, las asociaciones de conservacionistas incluso el, el público en general que, que le den algo a los agricultores que están sufriendo este, esta, este problema ¿no? para darle a los agricultores algo que, que se merecen que gracias a ellos tenemos las brullas aquí Es, es importante el que todo el mundo esté, sea responsable de lo que ve. O sea, las grullas son preciosas, son naturales, son una cosa que están aquí antes que nosotros, antes que, nuestra, que nuestro regadío, que nuestra, que nuestra forma de, de cultivar. Y por, por ello hay que protegerlo, eso, eso queda clarísimo. O sea, es un patrimonio natural que, que, no, que no, se puede o sea, no, no se puede justificar ningún daño a ese, ¿no? Es su hábitat, ¿no? Es su hábitat. No se puede claro. destrozar la de esa y ponerla en regadío eh, porque sí, ¿no? porque estamos afectando a una, a una riqueza natural que es, que es patrimonio de la zona. No, a lo mejor no, es, no son euros, pero es patrimonio. Y el patrimonio es una cosa pública, una cosa de todos no depende solo de nosotros ni del mismo propietario de la finca pero lo que sí es verdad que sí si se puede evaluar es que si, si yo como empresa de turismo tengo un beneficio por ver patrimonio natural el que está alimentando o el que está sufriendo ese patrimonio natural es digno, es merecedor de un... De al menos una ayuda, ¿no? por menos por mi parte a través de este proyecto eh, hace que que los agricultores tengan al menos una parte que, de la que yo me aprovecho ¿no? y muchos se aprovechan ¿eh? que vienen cientos de turistas y a esta zona sobre todo a ver grullas y a veces lo único que dejan es un menú del día, incluso ni eso, ¿no? porque muchos de ellos, el turismo extranjero son más, están muy adaptados a los picnics, ¿no? o al sí. traen, el picnic de casa, traen el picnic de casa y directamente y los se viajan. Aquí vienen a invernar, como las grullas. ¿Las llaman aguanieves porque ya pronto se acerca el invierno? Claro, el nombre común sería ave fría, pero aquí en la zona las llaman aguanieves. ¿Y el ruido que hacen? Anda. ¿Ese, ¿Ese ruido que es de las grullas o de qué? Ese es de las grullas, sí. Eso normalmente se van comunicando cuando hay, por ejemplo, un grupo familiar, ¿no? sí. van dos y va otra, sí. se van comunicando unas con otras para mantenerse alerta, mantenerse siempre cerca unas de otras. Porque como son gregarias, aquí, aquí van todas en grupo. Lo interesante o lo bonito de las grullas en Invernada es que se, se acumulan todas, se, se concentran todas en, en los sitios de dormidero y como hemos visto antes, en los sitios de comedero. ...pero entonces ellas siempre se están comunicando... ...y para tenerse cerca o para saber dónde va una o dónde va la otra... Sí. Y, ...y entonces incluso cuando van unas volando... ...y hay un grupo que está ya establecido en el suelo... o ...en un andormidero o en un sitio de comedero... ...se llaman incluso, o sea, se, se, se comunican para decir... ...bueno, estamos eh, aquí... ...unos a otros se pueden identificar... ...eso significa que unos a otros se pueden identificar... ...por el sonido, por la forma de hablar, ¿no? ...por el tono de voz que tengan... ...y eso es, es interesante, si no... Si no valiera para nada, todos tendrían el mismo tono de voz, el mismo tono de sonido, ¿no? Claro. Pero eh, se, se nota, por ejemplo, cuando es una alarma, hacen un ruido diferente, que cuando están buscando algo... ¿Tiene sonido esto ahí? Sí, el señor bastardo, que son las cetias. Por ¿Y ejemplo, tiene el sonido de las grullas? Sí, también. Ah, ¿Ves? pues mira. Eso es, sería un señor bastardo comunicándose, o sea, Vale. Y sin embargo, un, una alarma, bueno, esto sería un, una comunicación, digamos, entre, entre la misma especie, ¿no? No es lo que están diciendo, por supuesto, pero se es, están comunicando entre ellos, ¿no? Es diferente cuando comunican en general, cuando se comunican a, a ellos, con ellos mismos o cuando hacen una señal de alarma. Por ejemplo, es volando, están comunicándose entre ellas. se están comunicando entre ellas. Luego hay otro, otra comunicación donde se escucha a la cría. Escuchas el... Bip", eso es un pollo. Es una comunicación entre familias. ¿Vale? Y luego esto sería un grupo grande que está en alarma. Sí, Eh, lo que se hacen es que se, se capturan mediante redes o mediante, sin hacerles por supuesto daño, simplemente atraparlos para medirlos, pesarlos. Para Logrosana al Día, María Romero.